Hola amigos de YouTube, otro nuevo tutorial Digo eh, un cordial saludo a mis amigos suscriptores que están suscritos a mi canal de YouTube eh, Los que no se han suscrito, les pido que se suscriban a mi canal de YouTube, que me ayuden eh, Les traigo, les voy a presentar esta aplicación, se llama YesTube Esta aplicación la descargué en Galaxy Store eh, es, eh, es como la misma de, de la tienda de Play Store Ahí en donde fue eh, donde descargué esta aplicación eh, en Galaxy Store. Es una, es una tienda de aplicaciones que, que solo, solo es para Samsung y también la pueden descargar los que no tienen teléfono Samsung. Eh, tienen, descargan la, la aplicación, esa tienda de aplicaciones que se llama Galaxy Store. La pueden descargar, pero tienen que activar una cuenta. Tiene que activar una cuenta por aparte. Ahí donde, donde descargué esta aplicación de YesTube, ya, eh, ya que mi teléfono es un celular Samsung Galaxy S7, eh, le puedo presentar esta aplicación. Esta aplicación, ustedes pueden estar viendo videos así como como YouTube. Viendo YouTube, así pueden estar viendo videos también en esta aplicación. Eh, también en esta aplicación pueden. El video que ustedes están escuchando lo pueden también estar escuchando en audio, si ustedes quieren. Y también lo pueden descargar. Lo, me voy a ir a la aplicación para así darle más entender a cada uno de ustedes. Entremos a la aplicación. Ya estuve. Ya vean ustedes que, es que aquí me salen los videos. Aquí me salen los videos. Aquí, ahí le dice música. Si quieren descargar música, pueden descargar música. Si lo quieren en video, con audio. Como ustedes quieren. Eh, vamos a ir a un video para darle una, una demostración. ya la que a veces he visto ahorita que el internet está, está lento. Vamos a ir aquí. Presiono aquí en este video. Ven estos tres puntitos que están al final. Si ustedes lo quieren escuchar solo en audio, el video, presionan y, le, y vuelven a presionar y dice reproducir audio ahí es el suave ahí el video lo reproduce en audio si ustedes quieren lo pueden apagar el teléfono y pueden dar escuchando música entonces y también aquí en este punto esta flechita que está aquí en este rojo que está en rojo presionan y aquí le sale MP3 que es en audio y aquí MP4 es en video. Entonces, si yo lo quiero descargar solo en video, ahí está. Si yo lo quiero escuchar, descargar el video está bueno. Si lo quiero escuchar solo en audio, está bien. Ya una vez marcando, yo le doy a descargar. Voy a hacer una demostración para si ustedes puedan mejor. Le voy a descargar. Ya le di a descargar, entonces me salgo, me voy aquí en la, en la plataforma de la mera aplicación donde están todos los videos y aquí le doy a esta flechita que está aquí al final donde dice está el 1, es el video que ya está siendo descargado presiono y ya vean ustedes que está siendo descargado el video aquí Aquí le van a salir todos los videos que ustedes han descargado. Todos. Todos los videos que ustedes descarguen, le van a salir acá. Volvemos de nuevo. Y dejemos que el video cargue. Ya el video ya, ya cargó. Ya... Ya cargó, ya ya fue rápido, la descarga en audio. Eso, eso es todo. Esta aplicación también tiene para descargar aplicaciones también. Bien. Tienen aplicaciones también, la, la misma aplicación. Tiene aplicaciones. Y la pueden descargar fácil. Fácil. Bueno, amigos.